Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en la cabecera. Primero que todo, debo agradecer a todas las personas que me han escrito a mis canales sociales y quienes con sus comentarios hacen semana a semana crecer este espacio. Bueno, el día de hoy les traigo lectores, espectadores e internautas de Néstor Organización Canquini de la colección Visión 3X editado por Gedice en 2007. Este libro explica cómo la convergencia digital hace que los actos como leer, apreciar y navegar ya no sean realizados por aparte y expone cómo esta unión genera nuevos hábitos culturales que García Canclini expone a manera diccionaria. ¿Por qué leer lectores, espectadores e internautas? Este libro nos habla de tres elementos que sirven a los social media para visualizar los escenarios creativos y estratégicos de una campaña digital. Primero, aborda desde su narrativa hipertextual los elementos de la construcción de realidades culturales para el desarrollo de las marcas. Segundo, muestra la construcción de los ciudadanos digitales y cómo estos se relacionan en su entorno con su patrimonio y con su consumo. Y tercero, trata todos los temas de desarrollo del cuerpo y las actividades de estos nuevos nativos digitales. Estas reflexiones basadas entre lo académico y lo cultural hacen lectores, espectadores e internautas una herramienta imprescindible para nuestros planes de medios digitales. Bueno, espero que les haya gustado esta apuesta y si tienen alguna duda o comentario no duden en comunicarse a mis canales sociales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.